Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas. Me dijo no mires atrás, solo sigue. Les traigo estos acordes, este PDF para que lo descarguen del canto Jesús, tú eres mi paz en Si bemol de Génesis Campos. Los acordes que se van a usar en este canto en la versión original es, es un Si bemol. Yo toco una inversión. Sol menor. Sol menor. Sol menor. Este. Un... Mi bemol. Y un fa. Y... fa mayor. Y esos creo que son todos los acordes. Este si bemol primer grado. Sol menor sexto grado. Mi bemol cuarto grado. Fa mayor quinto grado. Regresamos a un si bemol Sol menor Mi bemol Y un Fa El primer párrafo, la primera estrofa Y en la segunda estrofa es un Sol menor La progresión, la progresión cambia en la segunda en el coro Empieza en Sol menor Enseguida un Mi bemol si bemol, Sol sostenido, Mi bemol, Si bemol, un Fa como acorde de paso, Sol menor, eh, Mi bemol, Si bemol, Fa mayor, acorde de paso, Sol menor. Mi bemol Si bemol Y un fa mayor Y eso es todas las progresiones En este canto Más o menos de esta manera Esperte Y una voz De amor Me llenó El alma Y me consoló seco todas mis lágrimas hijo no mires atrás, solo sígueme, siempre aquí estaré, y el coro, Jesús, tú eres mi paz, su paz. La e Más o menos de esa manera Y lo voy a dejar por grados, para aquellos que se saben las, todas las escalas o algunas escalas, lo, la pueden usar el, el PDF de que viene por grados para que lo puedan tocar en cualquier escala. Por ejemplo, lo podemos cantar en Do mayor, primer grado, desperté y una voz La menor. Sexto grado de amor, me llenó Fa mayor, cuarto grado, me llenó el alma y me consoló quinto grado en la tonalidad de Do mayor, seco todas mis lágrimas, Do mayor, me dijo no mires la menor atrás, solo sígueme, cuarto grado Fa Siempre aquí estaré, quinto grado sol. Jesús la menor, tú eres fa mayor, mi paz. Do. Esa paz la menor, que el mundo fa mayor no da. Do, do mayor, sol. La busqué la menor más, no, fa mayor, la y do, sol, solo en ti, la menor, la, e, con, fa mayor, con, tre, do, do mayor, más o menos de esta manera, desperté de una voz, verso y el coro y ya este, tú sabes los adornos que le pueden meter según el nivel que tengas y sabes hacer escalas o otras cosas lo puedes adornar ya es como cada quien lo quiera interpretar dios te bendiga esto es todo y, y nos vemos en el siguiente video